¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV a esta conversación con eh, muy especial la del día de hoy. Eh, tenemos el gusto de compartir estos minutos con el profesor Grino Rojo, que es el director de nuestro Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA. Fui, fui, fui. Ya ¿Dejó no, de ser, profesor? No, dejé de ser hace tiempo ya. Bueno, mire, tengo, tengo achazado mi datos, pero sí, así es profesor de literatura chilena moderna en pregrado, soy, profesor de... Soy, teori... el, soy el fundador del centro, eso es verdad. Sí, por supuesto, y un centro que ha sido señero y muy importante en, en el tema de los estudios culturales latinoamericanos. Profesor en varias, en varias universidades latinoamericanas, en, en, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, también en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. autor de al menos una veintena de libros, entre ellos clásicos latinoamericanos para una relectura del canon, que es un libro canónico, para, para entender el, el canon literario de Chile, en fin, crítico con muchos, muchísimas críticas publicadas, en fin, muchos de los que nos gusta mucho leer, eh, consideramos la opinión suya, profesor, como un, un sello de garantía antes de enfrentar un libro, eh, y en fin, hoy día, nominado, por impulso de pares y de quienes lo han seguido su carrera al Premio Nacional de Humanidades, cuestión que, como conversábamos hace un minutito, no es nada seguro, pero sí honra su larga y, y fructífera trayectoria. Bueno, yo agradezco, por supuesto, la nominación, ¿no? Es decir, no cabe duda, y sobre todo porque salió de la gente del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, que, como dijo, yo, yo fundé. no uh, Ahora... Eh, quienes están ahí en este momento dirigiendo el centro uh, son algunos de los más brillantes colegas que yo he conocido en mi carrera. Por lo tanto, digamos que la nominación venga de ellos. Es un doble honor. Profesor, y esta nominación llega en un momento muy particular de nuestro país, que es inevitable instalarnos en el contexto social y político que estamos viviendo. Pero usted... Se lo quería preguntar de una manera que no es muy ingeniosa, pero que yo creo que, que puede ser interesante. Y es, ¿qué novela se está escribiendo en Chile, a su juicio? ¿Qué tipo de texto estamos narrando o comenzando a narrar en nuestro país? Eh, bueno, yo creo que la cosa está mal, <risa> digámoslo así. Uh, cuando me hacen esa pregunta, y en el último de mis libros que tiene el hombre en este momento, que, que son tres volúmenes, sobre la cultura latinoamericana de la modernidad. Ah, lo digo en el tercero, cuando tengo que tratar sobre literatura, eh, si uno compara, digamos, lo que era la literatura latinoamericana, digamos, en 1950, con el panorama de lo que existe hoy, ah, la diferencia es eh, apabullante, ¿no? Ah, en 1950, en América Latina, estaba escribiendo Mistral, estaba escribiendo Neruda Guidoro uh, acababa de morir Estaba escribiendo Borges Estaba escribiendo Carpentier uh, Estaba escribiendo Juan Carlos Onetti Estaba En fin, es decir, es una constelación no, eh, Tal vez la más importante La más, eh, la más rica, la más, eh, la más profunda, la más seria Digamos que ha producido la literatura de América Latina En toda su historia Ahora, nada de eso ¿No? Eh, se, puede percibir, se puede percibir hoy día. Uh, si uno examina, digamos, lo, lo producido eh, a lo largo del, digamos, en lo que yo considero el tercer periodo de nuestra modernidad, que es eh, desde el fin de las dictaduras militares hacia acá, ¿no? eh, uno podría anotar en el caso chileno a Bolaño, ¿no es cierto?, a la última parte del trabajo de Diamela Altit, ah, y fuera de Chile el trabajo de un Piglia, por ejemplo, ¿no? ah, como, como, como trabajo significativo. Pero realmente eso es muy escaso, ¿no? en comparación con aquello que tuvimos en nuestra segunda modernidad, ah, y el caso de los años 50 que yo estoy señalando es bastante significativo en ese sentido. Profesor, ¿por qué ocurre esto a su juicio? ¿Qué, qué, uno Sí. Yo creo que ha habido una transformación importantísima ahí, ¿no? Ah, y es el, que lo vemos en tu orden de cosas y de, de una manera, a mi juicio, sumamente peligrosa, que es el, el, el, la decadencia de la letra, uh -huh. ¿no? Es decir, la decadencia de la letra del libro y la lectura. Ah, esto es un hecho evidente, ¿no? Contemporáneamente. Ah, y es un hecho que está asociado... Si uno le cree, digamos, al Benjamin de, la, de, la, de los cambios, digamos, sobre, el, sobre la base de la producción técnica, que está asociado, evidentemente, a la aparición de nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, lo que privilegian es la imagen, es la pantalla, ¿no?, frente a la página del libro. Ahora, evidentemente, hay libros también, ¿no?, es decir, los ebooks ¿no es cierto?, hay libros también sí, claro. en, en el mundo digital y muy bueno que ello exista, ¿no?, pero, pero el manejo del libro, digamos, la lectura, y esto lo he dicho en varias partes, ¿no? eh, la lectura de, de, del libro ah, es eh, cerebralmente, digámoslo así, un fenómeno distinto al de la captación de la imagen. ¿no? Es decir, la captación de la imagen es una, es una captación fulminante, es una captación eh, muy rápida, eh, muy profunda y muy breve. ¿no? Y que se reemplaza rápidamente. En la lectura lo que hacemos es construir significado, construir sentido. ¿no? Ah, por lo tanto, son actividades mentales distintas y la pérdida de una, digamos, en favor de la otra es, eh, es grave. No, es decir, constituye peligro, ¿cierto? No es que yo me esté pronunciando a favor de una y contra la otra, todo lo contrario, es decir, creo que la otra también es importante, pero, pero lo que estoy lamentando es la pérdida, ¿no es cierto? Esto que llamé la decadencia de la letra hace, hace un rato. Sí, al, eh, alguna vez conversando con, con, con neurólogos y con otros decían que el... el nosotros pensamos con palabras, y en la medida que hay menos palabras, hay menos pensamiento, finalmente. Hay menos capacidad de abstracción, hay menos capacidad de, de mirar hacia largo plazo, y eso, eh, claro, parece reflejarse en la medida en que el libro eh, y la lectura eh, pasa a ser un, un elemento casi, no sé, pues, no de segunda categoría, sino que casi inexistente en, en muchas generaciones, bien impresionante eso. Bueno, basta ver los resultados, digamos, de las pruebas que se les toman a los chicos eh, claro. para entrar a la, a la universidad, ¿no? Es decir, eh, los chicos pueden, pueden eh, eh, dar, digamos, resultados buenos en matemáticas, en ciencias, etcétera, pero cuando llega el momento de, de, de, de lectura y escritura o de humanidades en general, incluyendo la historia, los resultados son desastrosos, ¿no? Son muy malos. Y si uno hace clase en algunos periodos, bueno, usted, para qué decir la cantidad de, de alumnos que han pasado, pero el bueno, periodismo, uno, uno, uno, es uno terrible. Recibe, claro, uno recibe de pronto estudiantes en literatura que no leen. ¿no? Sí, es muy raro, sí, sí. Es, sí, es, sí, una, es una contradicción en términos, digamos. Sí, estudiantes de periodismo que no, que no les interesa leer noticias, ¿no? Claro. ¿Para qué vayan a sí, todo, en el sí. eh, eh, todo en el teléfono hay una cosa muy rara, ¿no? Una, una especie de sumersión. Estamos subsumidos por el teléfono, se vive dentro de un ah, teléfono. No, claro, es si cuestión, cuando uno se podía meter todavía en, la, en los vagones del metro, en que se sentaba y todos los tipos que iban al frente sí, sí. de uno, iban cada uno de ellos con el, con el celular en la oreja, ¿no? Oiga, y esto tiene un efecto, hay un correlato entre literatura y política, entre literatura no, y claro, procesos sociales, ¿no? Yo, yo soy un tipo de izquierda, no siempre lo he sido, ah, y lo sigo siendo, y supongo que me voy a morir así. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Lo, los viejos partidos de la izquierda chilena ¿no? eran, eran eh, centros culturales también, ¿no? Es decir, es la herencia de regabarren, ¿no? Es decir, para recabar la cultura era un elemento absolutamente fundamental en la formación de los trabajadores. Y de ahí que los partidos tradicionales de la izquierda chilena fueran, en cierto sentido, escuelas también, ¿no es cierto?, de sus, eh, de sus militantes. Bueno, todo eso ha desaparecido, es decir, no, no, no, no está en ninguna parte. Es decir, hoy día se habla, digamos, de la distancia que existe entre la política oficial, los partidos, etcétera, ¿no es cierto?, y la masa popular. Bueno, si esa distancia está creada desde el interior de los partidos, ¿no? Es decir, justamente esas escuelas, ¿no es cierto?, eran uno de los nexos fundamentales que permitían que se mantuviese esa esa relación. Y esa relación está perdida. Y esto es grave. Claro que es grave. Y se notan los liderazgos también, ¿no? Claro, claro. Bueno, una, una de las cosas que a mí me, me alegra mucho ¿no? Yo, yo no, no soy un político militante Tengo, tengo, tengo ideas políticas pero no, no, no milito en ninguna parte ah, pero, pero me alegra mucho esto, digamos esta, esta, esta inyección de frescura, por decirlo de alguna manera Que se ha producido en la política chilena Con la aparición de gente muy joven ¿no? sí. ah, Creo que eso es bueno, que eso es sano Y además esa gente muy joven Es mucha de ella gente formada y que, y que probablemente puede, puede, está en condiciones, digamos, de hacer contribuciones importantes a nuestra cultura y a nuestra historia. ¿no? Volvamos a nuestra literatura nacional, profesor, usted nos decía, eh, ha sido una, un, una mirada a nivel latinoamericano y, y la pobreza de hoy reflejada, o, o mirada en el espejo de los 50, incluso principios de los 60, ¿Eso se da también muy claramente en la literatura chilena o hay brotes que pueden ser atractivos en este último tiempo? No, yo, yo, yo ya te decía, ¿no? Es decir, en, en narrativa, en la. Bueno, digamos, pongámoslo así. Uh, en, en la historia de la literatura chilena, y yo estoy publicando una historia en este mismo momento que va justamente. Ah, que Estamos editando el cuarto volumen. ¿no? Es una historia en cinco volúmenes que no se ha hecho nunca en este país y para la cual debo decir que no hemos tenido ayuda alguna de tipo oficial, ¿no? no, <ríe> el, el, el, no ese, eso es, el, ese es un parte de la historia. No, no, no, claro, es parte de la historia y es significativo con respecto a esto mismo por, que veníamos por eh, discutiendo, digamos, sobre el descuido que hay de estas cosas. Bueno. En la historia de la literatura chilena, eh, el peso mayor lo ha llevado la poesía, ¿no? eh, tradicionalmente. ¿no? Yo diría que eh, a lo largo del siglo XX, es decir, en el siglo XIX fue la historia, hacia fines del siglo XIX aparecieron los primeros novelistas de importancia, uh -huh. ah, y luego en el siglo XX ha sido ha sido la poesía. Ahora la poesía sigue siendo bastante significativa hoy en Chile, ¿no? Uh, yo creo que lo más importante en términos de, de grupo, digamos, uh, en términos de, de, de, de, de, de tendencia de la poesía chilena actual es la poesía mapuche. ¿no? Uh, y dentro de la poesía mapuche, extraordinariamente significativa, me parece la poesía de mujeres mapuche. Uh, ahora, dentro de, la, de esa poesía mapuche y en el lado de los hombres, ¿no? eh, poetas como Jaime Huenún, ¿no es cierto? O Elicura son poetas de gran, gran nivel, ¿no? De extraordinario nivel. Esa poesía es, es una poesía poderosa, ¿no? Es una poesía significativa. El, el libro de Wenun, no que yo prologué y que publicó Fondo de Cultura, eh, que vienen eh, tres de los libros fundamentales de Bueno, reunidos en un solo volumen, es absolutamente sensacional, es decir, es uno de los grandes libros de poesía de, de, de, de América Latina, digamos, del de, de, de, de último tiempo. Ah, en Cuatro de Chiboylaf ni qué decir, se tiene, ¿no? Es decir, además de su ensayo magistral, ¿no es cierto?, en el que le habla a los chilenos, está su poesía que también es muy significativa, y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no?, con Pinda y otros. Eh, esa es la poesía. También la poesía de mujeres ¿no? es, es significativa en este momento en Chile. Hay toda una generación de poetas ¿no? de alrededor de los 50 años en Chile, ¿no? que es la generación de Elvira Hernández, ¿no? la generación de Verónica Sondek, ah, que son realmente muy, muy significativos. Significativo también ¿no es, cierto? es el aporte de Thomas Harris ¿no? en, eh, en poesía. Que es, que es un poeta también de gran, de gran nivel ahora, en narrativa la cosa no es, de la, no es tan, tan, tan generosa nunca lo ha sido, pero creo que hoy día es aún menos generosa que lo que pasa en poesía yo señalaba el caso de Bolaño que se nos fue desgraciadamente muy temprano muy joven, muy joven claro, 50 años 50 años tenía y el caso de Diamela que Diamela con, con, con mucha regularidad digamos cada Dos años, más o menos, ¿no es cierto?, publica una, una, novela, una novela nueva. Uh, yo acabo de escribir sobre ella un, un trabajo largo para un volumen que está, que está publicando Catalonia eh, sobre grandes novelas chilenas, y viene ahí un ensayo sobre, sobre, el, trabajo de, sobre el trabajo del Tito. Uh, pero ahí, digamos, la, lo más reciente ¿no? eh, es lo de ella, lo de Bolaño, Uh, una de las últimas cosas de Carmeta, ¿no? uh, pero, pero más, eh, más, más narradores, más jóvenes que eso, que sean significativos. ¿no? Es decir, que, que, que digamos, yo, yo podría nombrar Costamaña, por ejemplo. Uh -huh. se, le, se, le iba, se le iba a proponer. Claro, claro una, Costamaña me parece también escrito sobre Costamaña, sí. uh, como, como alguien, digamos, de, cierre, de, de, de, de, de nivel. Ah, pero no es mucho más ¿no? son, que, son, que, sí. Hay como una, una, una tendencia a una, Y no solo en la novela chilena, profesor, no sé si usted lo, lo, lo comparte Como a escribir más bien guiones que, que novelas Que son como muy visuales, muy atractivos en términos que entretienen Pero bueno, que después uno dice, ¿qué, ¿qué fue lo que leí? Y no se acuerda mucho que se ha, Lo que se ha producido, digamos, es, la, es, es, es el fenómeno inverso a lo que se produjo alguna vez, cuando nace, no es cierto, la pantallización cinematográfica, el cine se nutre con la novela. ¿no? Sí. hoy día es la, la, la, la, la, la, la, la, digamos, la novela se está pantallizando, es decir, la novela se está convirtiendo, digamos en en, en subserviente del, eh, del cine. Y eso muestra la tendencia a la que yo me refería temprano claro. en, esta, en esta conversación, ¿no? es decir, la tendencia la, al predominio de la imagen, al predominio de la pantalla, digamos, en la cultura, en la cultura contemporánea. ¿no? Eso tiene un elemento económico también, porque en, en la medida que eh, los libros se venden, sí, más, bueno, es tan obvio, ¿no? Bueno, o si sea, hay un chico. público más masivo y ese público está demandando una novela de, de rápida lectura y de, y, y, bueno, y de, entretenida, rápido y que se determine luego. Y además que si los chicos no leen, usted difícilmente podría hacerlo leer La, la Guerra y la Paz, por ejemplo, ¿no? Uf, sí, o, sí. o algo por el estilo. Hay una tendencia a novela histórica, no sé qué le, qué, qué le, qué le sugiere a ustedes, uh, no, sol, no en Chile en particular, pero en España y en Italia, Posteguillo y otro que de, de pronto puede ser un, un aporte interesante. Yo, yo, yo no sé si tanto en este momento ¿no? hubo eso. Uh, en Chile, ¿quién lo ha hecho mejor? ¿no? A mi juicio, es Jorge Guzmán. Uh, Jorge sí. Guzmán tiene una, una, una novela, digamos, que a mi juicio es una de las obras más hechas de la novelística chilena, eh, que es... El, ay, esta novela, no, no me acuerdo el título en este momento, pero en fin, es la, es la, es la, es la novela sobre la fundación de la nación, ¿no? es decir, sobre portales. ¿no? Uh -huh. uh, es, es, una, es una gran, extraordinaria novela, ¿no? Por, por, por lo mismo es decir porque es una es una buena novela en tanto novela pero es una novela que además digamos se hace cargo no de un momento fundamental del nacimiento del nacimiento de la nación no es decir yo podría contrapuntear esa novela por ejemplo a, a, a las novelas de la destrucción de la nación como como ocurre con las de donoso por ejemplo en, sí. que pertenece a la misma generación de, de jorge De Profesor, en el ensayo, pues ya que estamos viendo la... Eh, que es otra, o, eh, otro de los pilares en algún momento. ¿Usted ve que tenemos en este minuto... Hay, hay algunos intelectuales jóvenes que están produciendo y que uno puede encontrar particularmente en revistas, que circulan en, en grupos pequeños, digamos, pero, pero hay un intento de producción de, de, de, de ensayos que valen la pena. ¿Pero cómo lo ve usted? ¿En relación a otro momento y en...? En, que, en relación a su significado real. Es que ahí yo creo que hay que hacer una distinción, uh, que yo le he hecho también, digamos, en algunos de los trabajos teóricos míos, eh, que es la distinción entre el tratado y el ensayo. Uh -huh. ¿no? uh, el tratado, digamos, es, es, es una obra de elaboración de conocimiento. ¿No? Es decir, es una obra en la, que, en la que se articulan, se estructuran, digamos, ciertos conocimientos con vista a la, a la, a la comprobación de ciertas tesis, etc. ¿no? El ensayo es otra cosa. ¿no? El ensayo es esto que inventó Montesquieu. ¿no? Es decir, ese, ese, es, es un dejar correr la pluma. ¿no? El propio Montesquieu decía que lo que a él le gustaba, por sobre todas las cosas, era empezar por cualquier parte. ¿No? Y que, <risa> que, y que, claro y que lo llevara digamos el, el, el impulso el impulso mismo de la letra entonces bueno ese ese propiamente con esa con, de esa manera nace el ensayo no es cierto y con, y con esa y con esa con ese espíritu digamos se mantiene a lo largo a lo largo de su historia ahora si uno aplica eso en el caso chileno ensayo o ensayista propiamente tales no <risa> No son muchos los que ha habido. Casi y de nuevo, los mejores que ha habido son en nuestra segunda modernidad. Gente como Benjamín Casó, como Lucho Yarsun. Ah, eso será el ensayista. ¿no? El, el, el, el, <ríe> Además, en el caso de Lucho Yarzun de una manera muy extraordinaria, porque Lucho Yarsun publicó durante su vida libros que se leyeron poco. No, entre ellos sus ensayos sobre la cultura chilena, etc. No, lo más brillante de Lucho, no, uno lo puede considerar ensayo en cierto sentido, es, es su autobiografía. no Es decir, no su autobiografía, sino más bien su, su diario, no, el diario sí. íntimo de Lucho Yasson, donde va anotando diariamente lo que ocurre. Y eso es absolutamente brillante, digamos, como, como la experiencia de un intelectual del medio siglo en Chile. Ahora, contemporáneamente, ensayo es, es lo de Elicura, no lo de Chihuahua, ¿no? Que, que no está haciendo una, un tratado sobre la cultura mapuche, no, que es lo que hace Pepe Bengoa, por ejemplo, ¿no? ah, sino que lo que está haciendo es contando su experiencia mapuche, ¿no? su experiencia y la experiencia de su pueblo. ¿no? Ah, eso eso eh, es poco lo que se ve. Ahora, en el caso mío, yo intento hacer las dos cosas, no, porque pienso, pienso que Marx escribió el Capital, ¿no? pero que también escribió el Manifiesto Comunista. <risa> Profesor, como para ir eh, terminando esta, esta, esta conversación, eh, no podemos dejar de hablar un par de minutos que sea del proceso político chileno actual, digamos, ¿cómo lo ve usted? Usted ya nos ha dicho, domiciliado desde la izquierda, pero, pero, pero con la libertad de no tener eh, un domicilio con timbre y estampilla. Eh, ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo ve esta, esta, esta convención constitucional, lo que estamos viviendo? Bueno, la, la, eh, sí, lo que pasa en el país me parece desastroso, pero lo que viene en la, la convención constitucional me llena el alma de esperanza. ¿no? Es decir, creo que efectivamente de ahí... ¿no es cierto? puede salir buena parte de la solución de nuestros males. ¿no? Ah, ahora, eh, yo creo que hay dos cuestiones en, en, en, esa, en esa convención que, que habría que tener en consideración. Ah, yo creo que el tema de fondo de esa convención es el Estado. O sea, de lo, de lo que se trata, ¿no es cierto?, es de imaginar... ¿no? un nuevo Estado ¿no? que recoja las demandas y que las convierta en derechos. ¿no? Esto, esto me parece que es el tema de fondo de esa, de esa, de esa convención. Eh, el, las demandas están ahí, ¿no es cierto? Eh, la, la, la, lo que llaman el, el estallido social, no, y que para mí fue una rebelión popular, ¿no? Eh, que se produjo en, en octubre del, del peiste, no, ya, ya ni me acuerdo a estas alturas. Eh, el del 19. 19. <risa> <risa> eh, eh, el, el, las demandas, digamos, quedaron establecidas, ¿no? de ahí y de ahí en adelante. Ahora, lo que tiene que hacer esa convención es recoger esas demandas. ¿no es cierto?, diseñar un tipo de Estado, y dentro de ese tipo de Estado, diseñar una batería de derechos, ¿no?, y convertir al país en un país de derechos, ¿no?, y esto, como digo, a mí me llena, me llena de esperanza, y esta es una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones que creo que es absolutamente fundamental, y que lo he dicho en varias oportunidades, es que eh, la cuestión cultural tiene que ser central, ¿no?, Uh, que se tiene que entender de una vez por todas que la cultura no es la quinta rueda del carro, sino que la cultura es el tamiz a través del cual experimentamos lo real, ¿no? Y que por lo tanto no puede ser la quinta rueda del carro. Y que convertirla en la quinta rueda del carro es fatal, ¿no es cierto? Porque va a dar, digamos, al terreno de la... De, de, de una sociedad de la, de como, como decían Adorno y Orheimer, ¿no es cierto? Una sociedad de la calculabilidad, ¿no? Y no queremos una sociedad de la calculabilidad, una sociedad de la calculabilidad de la organización y de la administración, dirían, decían Orheimer y, y, y Adorno. No es eso lo que queremos. Lo queremos una sociedad de derechos, ¿no? Es decir, una sociedad en que las personas, ¿no es cierto? El bienestar de las personas, la felicidad de las personas, como dice la constitución de los Estados Unidos, ¿no? esté en el centro, digamos, de la, de la discusión. ¿no? Es decir, no es trabajar, digamos, para, para, para, para, para tener cifras macroeconómicas, digamos, que parezcan satisfactorias, sino que trabajar, digamos, para que las personas vivan mejor. ¿no? Esto yo creo que es absolutamente esencial. Y creo que está a la mano. No en, esta, en esta nueva constitución que tenemos en perspectiva profesor Grino Rojo le quiero agradecer como siempre la gentileza de conversar con humanidad TV y el gusto de compartir estos minutos gracias por no haberme invitado este es su casa, no, no es un invitado acá pues. un gusto como siempre profesor muchas gracias. gracias y a ustedes que nos acompañan, muchas gracias en cualquier momento nos encontramos en estas conversaciones en humanidad TV